Hola, a veces viene bien disponer de una herramienta que nos ayude a pensar, que nos ayude a ver las cosas desde otro punto de vista y que nos permita ver cosas que quizá siempre estuvieron ahí pero no nos habíamos parado a pensar. En este vídeo te presento una de esas herramientas, se llama la metáfora de la bicicleta y ayuda utilizando eso, una bicicleta, a nuestro coachee a tener en cuenta diferentes aspectos y puntos de vista que quizá le puedan ayudar a analizar las cosas de la situación presente o futura. Bienvenido, bienvenida a Cosas de Coaching. La metáfora de la bicicleta es especialmente útil cuando puedes relacionar el objetivo de tu cliente con un viaje o con un destino. Es especialmente aplicable en la etapa R de Reality e incluso en la O de Options. Imagina una bicicleta. No importa el tipo de bicicleta, aunque tiene que tener algunos elementos comunes que ahora veremos para que funcione. Moverse sin bicicleta es una cuestión de equilibrio. Lo primero es montarse y comenzar a andar. Si te das cuenta, es una sucesión de desequilibrios la que te permite, te permite paradójicamente, avanzar en equilibrio, mantenerte el equilibrio y avanzar. La metáfora de la bicicleta permite al coach hacer preguntas al coachee respecto a su objetivo eh, que tienen en cuenta eh, cómo se va a desplazar, cómo va a avanzar hacia su objetivo, cómo de cómodamente lo va a hacer. Yo te voy a plantear una serie de preguntas que puedes utilizar con tu coachee, usando la metáfora de la bicicleta, aunque puedes usar estas o inventarte otras teniendo en cuenta siempre lo que significa la bicicleta en el objetivo de tu cliente. Empecemos por el, el primero de los componentes, el cuadro. Las preguntas son ¿Cómo se enmarca tu objetivo? ¿Qué está dentro y qué está fuera. ¿Cuáles son los límites que marcan tu objetivo? El segundo es el manillar. ¿Qué es lo que te guía? ¿Qué es lo que puedes utilizar para dar las curvas por el camino y sortear los obstáculos que te puedas encontrar? El sillín. ¿Sobre qué te asientas? Experiencia, teorías, libros, personas de referencia, meditación incluso. Son todas esas cosas que ya tienes en tu poder y que puedes utilizar para sostener tu avance. Los pedales. ¿Sobre qué aplicas tu energía? Tu esfuerzo. Siempre manteniendo la vista en tu objetivo final. ¿Qué palancas puedes mover para mantener tu esfuerzo en constante trabajo hacia tu objetivo final? Los frenos. ¿Qué frenos, conscientes o inconscientes, impiden tu avance? ¿Cómo podrías soltar un poco el freno? ¿Qué riesgos asumirías si sueltas un poco el freno para avanzar más deprisa? Las ruedas. ¿Qué es lo que te permite avanzar? ¿Son suficientemente redondas tus ruedas? ¿O están desequilibradas? ¿Qué necesitas para que estén equilibradas y rueden suavemente hacia tu objetivo? Los guardabarros. ¿Qué es lo que te está protegiendo? ¿De qué te está protegiendo? ¿Cómo está de equilibrado tu protección respecto a la amenaza que supone? La cadena ¿Qué transmite el esfuerzo que aplicas sobre los pedales a las ruedas para avanzar? ¿Cómo tus acciones impactan sobre los demás o sobre las cosas para facilitar tu avance? La luz delantera Qué tal vez, ¿cómo es de visible tu objetivo o tu camino? ¿Qué necesitas para tener más visibilidad y más seguridad para avanzar hacia adelante, hacia tu objetivo? Espero que estos nueve puntos que te acabo de mostrar sirvan, te sirvan para ayudar a, para apoyar a tu coachi en el análisis de su situación actual o futura. Recuerda que puedes utilizar otro vehículo diferente, un coche, un avión, un tractor, un trineo, lo que desees. Plantear otras preguntas, incluso otras partes del vehículo que sean adecuadas para tu coach, para que él analice su situación de una manera metafóricamente más adecuada. Uno de los principales puntos fuertes del coach, a mi modo de ver, es la creatividad, la cantidad de recursos que pones a disposición del coachee para que pueda ir más allá, salir fuera de la caja, pensar de otra forma diferente como lo ha hecho y tener en cuenta aspectos que quizás no había tenido en cuenta. Las metáforas son una buena herramienta para ello, así que utilízalas a discreción, sobre todo cuando tu cliente tiene una gran capacidad imaginativa. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, dale al like si te gustó este vídeo, suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo y deja los comentarios que quieras en la sección de comentarios. Gracias por pertenecer a la gran familia de Cosas de Coaching.